14 kilómetros 150 ya estamos llegando a nuestro destino nuevamente entre ríos Villa Paranacito y nos vamos nuevamente a alojar en las cabañas Puerto Alto Delta para que vean realmente lo bonita que están eh, aquí la verdad que lo que abunda es paz, tranquilidad verde, espectacular sale, está uh. la carnada con el mojarrero tenemos la carnadita para la tararera lindas mojarras están saliendo qué lugarcito están las boyas, caranqui esperando un pique Carrera. Sí, mediano andate trayendo. ojo que va a saltar ahí se te fue no trae trae trae trae, trae. mantenerle presión no la afloje no la afloje no vamos con la primera tararira pique de media mañana acá en Puerto Alto Delta arroyos propios esta vez con carnada ¿eh? un día de mucho viento así que para el señorito va a estar medio difícil así que empezamos con carnada ahí está <ríe> vamos todavía este es un arroyito que está muy cerca de las cabañas Una... la primera del día ¿eh? pensábamos que no le íbamos a ver la cara porque hacía hay mucho viento ahí está vamos espectacular <risas> vamos la pescadora muy bien picó ahí en la orillita hay que buscarla en la orillita voy a tener más para acá así es. para ahí que ahí se ve ahí. ahí espectacular con carnada con mojarrita que recién sacaste acá en la orilla con un mojarrero así que la carnada está acá no hay que traerla <risas> con un mojarrerito nomás sacamos una fotito vamos con la como corresponde muy bien la pescadora y vamos a buscar más ¿eh? ahí se va, estar para arriba el manguito el... ahí se fue, perfecto, ahí se va, la viste como se fue? <ríe> qué lindo! mirá el lugar donde estamos pescando arroyo de las cabañas, puerto alto delta, una ¿eh? ahí, vamos por más bueno bueno, acá estamos con un pique, bien en la orillita mira Tomó un señuelo un pescadito con cucharita, ¿eh? Están en el sol, acá, en poca agua. A ver cómo se va a filmar, ¿no? Vamos a tararirla, ¿eh? Ahí tomó, bien cerquita a la orilla. Mira que está mucho. Vamos a hacer que se canse un poco. Está difícil para subirla. Acá estamos en las cabañas Puerto Alto Delta, que tiene pesca en sus arroyitos. Bueno, como ven, con cucharita. Linda carucha. Están acá en agua calentita, poca agua. Preciosa, ¿eh? Como hace eso? la cabecea para sacarse del semuelo y se le está por salir ya, ¿eh? Las peinitas están enganchadas. Vamos a cortar a ver si la podemos subir. Bueno, ahí estamos. Sacamos uno, costó bastante hoy. Se lo digo a Roberto Jacobson, el dueño de cabañas Puerto Alto Delta, que me dijo, tira acá, que acá con el calorcito siempre están. Se acercan en poca agua y tomó un señuelito... Un pescadito con cucharita Así que bueno, vamos a devolver a ver si sacamos más ¿eh? Vamos Vamos con la devolución Una linda taruchita Ahí está Ahora sí Vamos ahí, ahí está Bueno, se fue, espectacular Ahí en la orillita están picando ¿eh? Con señuelo Bueno De noche picó esta chiquitina Una taruchita no, Nocturna en cabañas Puerto Alto Delta, le sacamos la suelo y la devolvemos